Man, no no yo creo que uh, quienes me conocen saben que yo grabo todos los días soy un tío que se levanta voy al trabajo después del trabajo no soy mucho de discotecas después de la del trabajo entro en el estudio juego a la play y a veces estoy muy inspirado y Nunca he parado de grabar, nunca he parado de grabar, es la verdad. Lo que se está escuchando ahora en la calle es porque ha dado así, pero tengo, tengo muchos temas en casa, en el ordenador, que hasta ahora no, no se ha publicado sencillamente porque no he encontrado la mejor vía de presentarlas. Siempre he buscado, he intentado encontrar una mejor vía de publicar mi música. Bueno, el 6 de antes no tenía... Mujer, esposa, no tenía hijos. El sies sí de ahora tiene varias responsabilidades, como llevar a una familia adelante, mi familia. Yo creo que eso, eso es la diferencia más grande que se puede, que se puede plasmar. Porque el sies sí de antes estaba solo y hacía lo que quería. Ahora ya no puedo. Tengo que pensar en mis hijos, tengo que pensar en mi esposa y en mi hogar. Yo creo que uh, para mí no hay mal canción, porque el simplemente el mero hecho de que una persona se haya pasado en un estudio grabando cuatro horas, cinco horas, tiene, tiene mérito. Entonces yo pienso que para que el artista, el artista que... El artista que está grabando, a veces hay, hay un problema. Los artistas ven el producto, una canción, como algo gratuito. Hay, hay, veces, hay veces que el artista, el artista quiere, quiere impresionar, quiere ganar fans, quiere da, lo da gratis. Y yo creo que la, la mejor forma de promocionar la música de este país es dando ejemplo. Por ejemplo, uh, si hubiese una plataforma digital donde cualquier artista de barrio, como todos salimos del barrio, cualquier artista de barrio haga cualquier, bueno, cualquier maqueta y lo presente a, a un sello y se lo, se, se lo comprasen, le comprasen el producto y el sello ganarse alguna algún beneficio con lo que compran tú ves no entonces es lo que opino yo creo que para sacar la música guineana el rap el hip hop el dance o sea todos los géneros solamente hay que tener gente con buena voluntad que confíen y arriesguen por los artistas Ven yeah, Ya, One by One es un tema muy, muy cómodo. Es un tema que trabajemos entre tres hermanos. Fue una, una tarde que me vinieron a encontrar los hermanos. Y eso lo hacemos siempre. Eso no es... Siempre cantamos. O sea, es algo que, por ejemplo, mucha gente. Hubo una encuesta en la radio. Me le ponían cuántas canciones de CSB conoces con algas y, pusie, y, me, y, me, y me hicieron la pregunta. Y yo no sabía, yo no sabía cómo responder, porque son miles. Con Algas son miles, con Algas son miles. Grabamos siempre, siempre, siempre. One by One ha tenido la suerte de salir. Y es una de las miles que hemos hecho que han tenido la suerte de salir, porque grabamos siempre. Es como... Yo creo que cada persona tiene su, su etapa de, de crecimiento. Y el interrumpir el crecimiento de una persona repercute. ¿Por qué te lo digo? Porque yo creo que los chavales están viviendo su momento. Llegará el momento que, ¿cómo se llama? Liz que sepa, sepa. Oh, amén yo no voy a volver a hacer esto ya no es mi momento porque en, todos lo hicimos kiko Jamie, csb mickey bad boy nando o sea había había era nuestro era nuestro tiempo era nuestro tiempo de, de, de infancia que creíamos que estábamos haciendo lo correcto en algún momento el beef de mickey bad boy sí, me ha arrepentido porque eran bifes sin fundamento eran bifes de que este mola el otro mola tenemos que hacer rap game entonces eh, esos chavales ahora están haciendo lo que piensan que es lo correcto y mostrarles otra cosa sería dar ejemplo ya me, me alegra ver a los chavales los jóvenes ahora en, en nuestro tiempo era más difícil cantar hacer música era era era más difícil, necesitabas mucha letra. Yo me acuerdo que me pasaba días escribiendo, escribiendo canciones y nada me salía. Ahora lo que veo de los chavales ahora tienen más fluidez, tienen más... Eh, las, las rimas les salen más fáciles y tienen más eh, apoyo entre ellos mismos, cosa que en nuestra época no tuvimos. En nuestra época habían más conflictos que canciones, o sea, o sea había más reflexión que baladas. No se bailaba mucho, se escuchaba más. Y de hecho, uh, los chavales de ahora tienen, tienen esto que te hacen, te hacen sentir de que man, la música ha cambiado, porque la música ha cambiado. La música, la música es, un, es innovación. No puede, no puede, la música no puede quedarse como se creó. Ya quiero dar gracias a todo, toda la familia de Bien Pro, a Loba, HL, Narly, todo, todos los artistas de Guinea Ecuatorial, todo aquel que apoya el movimiento de la música, no solo del rap guineano. Quiero dar gracias a, a la gente que, que nos inspira a seguir o sea a hacer, a hacer música porque no solo es ir a un micrófono y, y decir lo que tú quieras decir hay, hay gente atrás que te motivan hay hay colegas que nunca han agarrado un micrófono hay, hay, hay taxistas hay yo qué sé hasta hay empleados que tú estás en tu casa te dice jefe no te, no acaba de sacar a, a algún ruido tú ves no So, quiero quiero dar gracias a, a toda esa gente que, que hacen posible que gente como yo no se desanimen y que sigan haciendo buenas cosas yo no vivo para eso hay que respetar y no hacer